Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 267. Mi corazón late en la paz de Dios. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Cada aliento me infunde fuerza. Soy un mensajero de Dios guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre y cada uno es contestado por su voz que me asegura que en él estoy en mi hogar. Que preste atención solo a tu respuesta y no a la mía. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó. Y es ahí y solo ahí donde estoy en mi hogar. Mi corazón late en la paz de Dios. Amén.